Bueno, ¿qué tal a todos? Creo que con esta ya, ya terminamos eh, toda esta serie de, de live streaming. En esta ocasión lo que mmm, nos queda por ver es mmm, hacer mezclas diferentes, o qué opciones tenemos de hacer mezclas diferentes de, de la sala, por ejemplo, hacia, hacia el streaming. ¿no? En, en este caso vamos a, a ver cuántas de ellas hay. Bueno, tiene un poco de la mesa que tengáis también. Habrá situaciones diferentes, ¿eh? en el sentido de que tendréis algunas opciones, pues a lo mejor no exactamente iguales, si no tenéis una, una ATF, ¿no? O una Yamaha ATF. Tenéis alguna otra, una CL, una QL, o otro tipo de mesas de la HIT y demás, pues tenéis, hay otras opciones que se puedan también también hacer. Pero básicamente son son las mismas, ¿no? Eh, lo que solemos hacer son básicamente tres, tres opciones para enviar distintas mezclas hacia el streaming. Una primera, que tengamos la, la mezcla a la sala, que no sea suficiente porque como hemos hablado en la sala las condiciones acústicas pues, te hacen oír una cosa, que lo importante es, es cómo te suena, aparte de que utilicemos medidores, utilicemos algunas ayudas de RTAs y demás para aclarar quizás algunas dudas de frecuencias, pero normal es que, que tú escuches y.. Y con la o con peas y con subgraves de refuerzo, pues igual te está sonando bien, no ahorita se meten en un grupo, ¿no? Y entonces utilicemos los grupos de... que hemos utilizado tanto en... en batería como en guitarras y en voz, como una especie de compresión paralela solo usable para, para el streaming. ¿no? Entonces eh, esta primera opción sería simplemente que estos grupos que están aquí, en, en el caso de... de la batería, por ejemplo, pues lo que tendríamos que hacer es quitarle de la, de la salida estéreo vale y lo único que haríamos sería ir enviándolo al, al matrix ¿no? que es el que vamos a utilizar como hemos hablado ya en la salida hacia hacia el obs ¿no? eh, vamos por ejemplo a quitar esto tenemos aquí la, la salida al, al obs que está pues en los rangos que estábamos hablando sobre los menos 20 que es lo que nos está marcando un poco un poco la mesa y en el streaming eh, perdón en el matrix eh, estábamos enviando si vemos para acá por pues la salida del, del, del estéreo ¿no? hoy por ejemplo vamos a hacer el, la emulación del, del volumen hacia el streaming como si lo estuviésemos haciendo hacia, hacia youtube no que ahí hay unas magnitudes un poco, un poco diferentes al, al general ¿no? entonces en este caso pues estamos enviando el, el estéreo eh, al matrix y lo que acabamos de hacer es quitar el, el grupo de compresión paralela que utilizábamos para reforzar el, lo que era la sensación de pegada de la batería solamente para usarlo hacia, hacia el estéreo en este caso como lo hemos quitado del estéreo ahora lo que tenemos que hacer es enviar al matrix estamos en los envíos del matrix pues en concreto el, este que tenemos aquí que es el envío del, del, del auxiliar que estamos utilizando como grupo ¿no? entonces veréis ahora si lo estáis escuchando cómo va incrementando eh, la sensación de, de refuerzo del, de, la, de la compresión paralela vale como aquí la tenéis y si subir y bajar aquí no influiría en, en el estéreo pues podéis ir incluso subirla de aquí y veréis cómo se va notando en cuando lo estáis enviando hacia hacia el matriz que es el que está entrando si lo confirmamos en, en las salidas efectivamente hacia el matriz 1 y 2 vale pues aquí lo estáis escuchando yo no lo que me tendré que poner los cascos como siempre para para escuchar la sensación si quitamos Dejamos nada más la, la batería. En el momento que nosotros eh, por ejemplo desactivemos el, el envío, veis cómo baja la, la intensidad de la batería porque aquí estábamos haciendo el refuerzo con, con el envío del grupo paralelo de compresión paralela. Entonces si le ponemos a, a dar la selección del envío, lo podéis subir, lo podéis bajar, lo podéis dejar como queráis y aquí podéis regular la cantidad de compresión paralela que queréis dar de refuerzo a la, a la batería ¿no? eso luego lo vas viendo pues, salir poniendo elementos pues exactamente qué, cuánto qué es lo que necesitas de esa, de esa compresión ¿vale? entonces eh, esa sería una de las opciones sería hacerlo exactamente igual con, con el resto de, de grupos que hemos hecho de compresión un poco paralela o, o de lo que estábamos haciendo en, en los otros vídeos ¿no? otra opción que tenemos es eh, voy a utilizar esto, es decir eh, sí que quiero eh, esos grupos para sala porque también los necesito, me gustan cómo funcionan allí pero, pero voy a utilizarlo eh, el grupo de conversión a la sala y luego el refuerzo del grupo de conversión al, al streaming ¿vale? entonces eh, aquí simplemente sería una cosa muy parecida, ¿no? tú en sala a lo mejor necesitas algo menos de lo que nos está enviando aquí a al, al Matrix volvemos al vamos a mandarlo al estéreo estaréis escuchando ahora que está llegando ya el grupo de compresión paralela junto con con las pistas de batería que están dándole ahí el, el lo que queremos y bueno pues en sala lo queréis a este nivel pero en streaming pensáis que lo necesitáis un poco más eh, más intenso más fuerte porque queréis darle más más sensación bueno pues exactamente igual que hemos hecho que hemos hecho antes en el envío al al Matrix iríamos a esto y le iríamos dándole, los cascos para escucharlo, le iríamos dando al la cantidad de refuerzo que queréis darle ahí, a diferencia del sonido que tenéis en sala que lo habéis puesto aquí, ¿no? Entonces lo bajamos aquí, lo veréis y si lo subimos le estamos dando un, un refuerzo que no tenemos en, en sala, ¿vale? Volvemos a ponerlo en el, en el nivel que a nosotros nos gustaba, que es el que, bueno, en principio ya estábamos sacando hacia Matrix. El cambio de, de canción, porque recordáis que en aquella hubo el problema aquel del micro con la, con la guitarra, por eso lo puse para que veáis que pues a veces hay que hacer cosas. Y bueno, ya, ya se colocó en esta canción el, el micro y ya no tenemos los problemas de afección, ¿no? toda esa eh, caja que, sobre todo, era bordón el que nos estaba entrando pues ya lo conseguimos eliminar y, y bueno pues ahora la batería nos suena mucho mejor y no nos suena con ese eh, el crujidillo que era el, el, todo el bordón que le estaba entrando al micro de la, de la batería de la guitarra, perdona porque la guitarra se orientó, estaba puesto el micro a media altura y se orientó hacia la batería y justo pues lo que sale del rebote de la batería del suelo habitualmente es el, el bordón, ¿no? la parte de abajo de la caja, ¿no? que es una cosa que Personalmente no sé para qué lo han inventado, pero cada vez que digo una pista de un bordón me pongo mal Es cierto que luego, eh, cuando lo colocas en su plano, pues ayuda, ayuda, porque le da esa sensación de, pues, de ese sonidito, ¿no? Pero, pero es una cosa que si la escuchas sola es una cosa más horrible del mundo, ¿no? Entonces, pues precisamente el, el rebote que hay en los suelos de una batería, básicamente, son, aparte, son, bueno, para haber vibraciones con tema de bombo y demás, es el rebote del bordón porque el sonido va hacia abajo ¿no? entonces se nos metía en, en, en la guitarra como escuchasteis todo el bordón que es el sonido más horrible que se pueda sacar una caja no solo escuchar el bordón bueno aquí lo ya lo solucionamos y veis que ya la batería suena bastante mejor cuando ponemos las guitarras porque ya tenemos esa afección pues un poquito como es normal pero, pero ya es ya es sonido ambiente de, de la batería no es no es todo bordón y, y platos ¿no? Eh... Bueno, por qué decía esto? Ah, bueno, porque está diciendo que hemos cambiado de canción en directo de las que se hicieron y ya ahora ya no tenemos ese problema de la, de la guitarra, ¿vale? Entonces, esa sería una de las formas. La segunda ha sido la que hemos hablado ahora, es decir, tenemos mezcla en sala, el grupo de compresión también va a la sala o los grupos para van a la sala, pero además le damos un refuerzo al, al, a la salida, digamos, del Matrix hacia, hacia el streaming, ¿vale? Luego tenemos una tercera variante que sería ya la mezcla de la mezcla de los mixes de todo esto que sería digamos la mezcla uno a la sala que queréis hacer de aquí pero generáis una segunda mezcla de streaming es decir ya no vamos a enviar nada al estéreo de, de lo que está en sala sino que vamos a hacer una segunda mezcla completamente diferente ¿no? bueno pues en este caso lo que hacéis es aquí tenemos lo que es la batería que eran pues el bombo, caja y los dos eh, overheads hemos hecho un DCA que es simplemente control de volumen un grupo de compresión paralela y para otras cosas ¿no? en función de lo que, de lo que hiciésemos en, en cada grupo de instrumentos y además pues ahora hemos creado otro otro grupito de drums, en este caso hemos utilizado los auxiliares 7 y 8 porque sabéis que estos auxiliares en la TF no van nunca al estéreo si utilizáis esos no le pasa nada, sería simplemente desmarcar la salida del estéreo pero en este caso hemos utilizado el auxiliar 7 y 8 y en este auxiliar 7 y 8 pues hemos hecho una, una mezcla de, de guitarra y bajo por ejemplo ¿no? Entonces ahora escucharéis en, en las salidas Vamos a Lo que tenéis que hacer ahora evidentemente es, es Cortamos el, el estéreo de, de envío hacia, hacia el Matrix Nos vamos aquí, lo cortamos Y veréis que ya no suena nada Sigo grabando el, el audio pero veréis que no suena nada No hay señal, no hay absolutamente nada en el, en el medidor Ahora lo que hacemos es enviar las submezclas que hemos hecho al, al Matrix es decir, aquí te queremos enviar esta esta batería y esta batería para enviarla al Matrix nos tenemos que ir al grupito que hemos hecho en este caso el 7 y 8 es un grupo sabéis a quién lo explico por si no, no lo sabéis aquí podéis elegir que estos auxiliares monos sean estéreo ¿no? y además podéis elegir eh, si queréis que vaya pre-fader o, o, pre o post-fader o después del, del on como queráis, y aquí los linkáis para que funcione como auxiliar estéreo, igual que los auxiliares 9 a 20. Vale, una vez explicado esto, estamos en el grupo y vamos a empezar a subir el envío de batería. Ya lo estaréis escuchando, ahí, ¿no? Entonces, ahí estaréis enviando el, la batería. Una vez que la diferente, ¿por qué? Bueno, pues porque no quiero tanto bombo en, en el streaming, o no quiero nada de bombo en el streaming, o quiero mucho más bombo en el streaming ¿no? entonces esto es pues una submezcla que hemos hecho diferente pues exactamente igual con el resto de, de grupos de instrumentos porque sabéis que al matrix siempre van eh, no podéis enviar pistas individuales al matrix el matrix recoge ya digamos mezclas entonces utilizamos un nuevo auxiliar para esas mezclas específicas que vamos a hacer a, hacia, hacia, el, hacia el streaming ¿vale? no os olvidéis enviar también los efectos dentro del grupo ¿vale? Eh, en este caso el auxiliar 7 y 8 eh, lleva a la batería y bueno aquí hemos metido batería abajo por unificar un poco, por ejemplo la base rítmica, ahí iría la base rítmica mezclada en ese auxiliar, aunque ese pues, auxiliar podríais mezclar todo, lo que os dé la gana, no hace falta que lo, lo separéis. En este caso, bueno, pues a lo mejor lo normal es hacer un grupo de, de, de batería rítmica o incluso el grupo de, con guitarras y todo, y, y otro grupo de voces para balancear un poco los, los niveles. Y no os olvidéis de enviar también los, los, los efectos de la batería, por ejemplo, pues si estaban entrando aquí en, en la batería, el, en la caja, pues enviar el, el, el F 1 también, digamos, el FX1, perdón, que estaría aquí a, a ese auxiliar, en este caso el auxiliar 7, ¿no? Pues eh, en este caso pues esta reverb, pues la enviáis también hacia, hacia el efecto, de esa manera se estaba funcionando la, la, la Reverb en la batería pues eso estará llegando también el, el efecto de, de rever en la batería vale eh, después de hacer esto y esta submezcla evidentemente podéis seguir seguir mandando es decir bueno yo he hecho una submezcla pero oye me gustaba eh, ese grupo de compresión paralela va perfecto pues pues como estamos aquí enviando lo que nos parezca mejor pues enviamos también el, el grupo al, a la mezcla de, de streaming si ¿Sí veis cómo va ahí reforzándose pues ya tenéis enviado también el, el, el grupo y, y hacéis lo mismo con el resto. Que también quiero enviar guitarras, quiero enviar voces, pues nada, perfecto, vais enviando las guitarras al a, a, a, a Matrix y lo, y lo que hacemos es pues, enviar al grupo en este caso de, de guitarras, ¿no? Como los teníamos en el punto 1.3 del Matrix. Vamos a ver vamos a estar aquí. Bueno, aquí está las guitarras, pues pues también las, las podéis enviar, si queréis, hacia, hacia, la, hacia ese propio envío que hemos hecho, la auxiliar número 7, número y luego al, al Matrix, ¿no? Entonces, a la auxiliar número 7, pues enviamos también, el, el grupo que está enviado por las guitarras. Está enviando las guitarras, y además hemos enviado el, el grupo, en este caso, de, de refuerzo, a través del envío específico de esa auxiliar a, al Matrix, ¿no? Pues hemos hecho aquí. ¿no? Lo podrías cortar y fijas que las guitarras, ¿vale? Y lo mismo, también los efectos, no olvidéis en enviarlos al, al Matrix, ¿no? Como aquí tenéis los auxiliares, en este caso, la red la, de la, las guitarras que pues estaban aquí, pues, pues las puedes enviar si quieres también. No, lo lógico es no a enviarlo a, al nominal, pero bueno, aquí como es pues una mezcla que vas a hacer tu un porque te gusta más de otra manera, pues aquí te hay, ajustas tu tus efectos o lo, o lo que te parezca. ¿vale? Bueno, pues sería una, una manera de, de, de enviarlo hacia hacia el streaming completamente diferente. no Ese grupo de compresión podéis enviarlo al streaming o no, lo que os parezca ¿vale? Y podéis enviarlo a la sala si queréis también. Aquí tenéis total libertad de, de hacer el envío a sala o refuerzo, lo que os parezca, ¿vale? Entonces esto serían un poco pues, las maneras de, de hacer mezclas con diferentes cuando no os gusta o hay mucha diferencia entre lo que está pasando en la, en la sala y cómo está escuchando el streaming, ¿no? A veces escucháis la sala, con pones el streaming y dices, que mal suena en el streaming, es que no tiene nada que ver con lo que suena aquí. Bueno, pues entonces tenéis que trabajar más, tenéis que empezar de cero para ver qué es lo que está pasando o qué es lo que podría estar pasando para rectificarlo, y lo hacéis así, haciendo sus mezclas nuevas y enviando auxiliar a auxiliar desde, desde la pantallita de lo que os necesitéis en el streaming hacia, hacia el Matrix que es el que nos va a servir para, para el streaming, ¿vale? Bueno, eh, aparte de esto ahora había como el otro día utilicé un compresor limitador que es de. ese sí que es de pago, es el, el, el de Osón. Voy a. he puesto aquí otros que son. Ahora los veremos que son free también, como los que utilizamos de medidores, para que podáis utilizarlos si no tenéis eh, plugins. Vale, entonces vamos a verlos ahora detenidamente cómo van. Vale, bueno, como os decía, eh, vamos a ver aquí utilizando pues, eh, otros otros plugins diferentes, otros filtros. Y, y yo en este caso, bueno, pues he, he cogido estos que son, que son libres, por lo menos lo eran hace no mucho. No sé si ahora seguirán, yo creo que sí y son de Tokio, son de Tokio eh, es una marca que hace eh, plugins y tiene la verdad sí tiene muchos libres y algunos de pago no pero bastante de ellos libres y en este caso los que más tiene libres son además compresores y ecualizadores de mastering que nos viene muy bien para lo que queremos hacer aquí porque son ecualizadores y compresores muy suaves y muy lineales y vienen bastante bien para, para lo que queremos hacer vale en este caso bueno pues hemos puesto aquí mmm, el Nova que es Nova es una una EQ ¿Vale? Entonces, eh, bueno, aquí lo que hemos hecho es un, un poquito, ya lo he hecho antes para no estar aquí horas y horas Era un poquito lo mismo, parecía lo que hicimos el otro día Que es eh, controlar el, el tema de, de los suclaves que estamos enviando a sala Darle un poquito de aire al tema hacia arriba, ¿vale? Y luego hemos metido un, un compresor eh, Bueno, esto, el osor lo lleva todo en la interface, en la interfaz, digamos, de, de uso entonces tienes ahí los compresores, los ecualizadores, y limitadores y aquí, bueno, pues hemos tenido que ir uno a uno porque en el caso de Tokio, bueno, pues no tiene una un plugin, digamos, que aúne que a todos, ¿no? eh, hemos metido un compresor, un compresor que ahora veréis eh, cómo va funcionando, Eso son, son todos compresores de, utilizados en, en mastering, ¿no? sobre todo estos dos finales, es una EQ de, de mastering ¿Vale? tenéis aquí lo que hacemos aquí bueno es un poquito dar un poquito de empuje en, en 85 eh, también un poquito en, en 1500 en eh, 2700 arriba y un poquito en, en 10.000 para arriba todo muy muy suavecito y finalmente un, un compresor de, de mastering que es el hotel ni se llama ¿Sí? ¿Vale? es un compresor de mastering que es el que vamos a utilizar este para dos funciones en, me he puesto aquí en el supuesto que no tuviésemos un limitador entonces lo que hacemos es con compresores de mastering que, que esto además no lo hace nada mal funcionan muy bien para generar un volumen, ¿no? en este caso eh, aquí tenemos dos opciones que es el make up, que esa es una especie como de igualador de señal en función de, el, de la reducción de ganancia que hagas y además tiene un, una salida, un out gain, que además tiene una limitación interna en el, en el plugin de esa manera estamos eh, ya proveyéndonos de alguna manera de una, de una limitación ¿no? Este es lo bueno que tiene, este plugin además, que puedes utilizar eh, o escuchar el canal delta, el canal delta exactamente qué es lo que está comprimiendo, qué es lo que está sujetando cada vez que se dispara y entonces ahí te viene muy bien para, para ver hasta qué punto quieres ir, ir reduciendo la, la ganancia y, y sobre todo además si quieres luego puedes coger una frecuencia de, de high pass filter para, para evitar que también sea muy sensible los graves ¿no? y luego hemos puesto pues medido a lo radical no tenemos un limitador y ni tenemos nada de nada, entonces el se llevó un limitador evidentemente no es tan eficiente como el limitador de los son, ahora lo veréis pero bueno, no deja de ser un limitador y nos va a ayudar bastante cuando vayamos a ganar un poco más de volumen porque como os dije aquí lo vamos a, a, a estar eh, comparando, en vamos a poner el volumen que nuevamente es idóneo para, para youtube ¿vale? O entonces sea aquí en el caso el, el umbral de este limitador al ser un poco menos eficiente eh, lo hemos puesto a menos 1.5 porque se le, van a, se le van a escapar en samples eh, de intermuestreo, porque no es tan eficiente como, como, como puede ser lo son, ¿no? que tiene realmente la posibilidad de limitar los, los picos reales en, en cualquier sample, sampler que se le pueda escapar a, a este limitador. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir poniéndolo para que veáis eh, cómo va sonando y luego lo ponemos con el isotope. ¿vale? Aquí lo que hicimos fue la eco que hemos hablado antes. Ahora este es un compresor. Aquí ya en este primer compresor, que ya vimos que es este compresor de aquí, nada, estamos reduciendo un puntito, pero estamos aprovechando para dar un poquito de, de cuerpo de salida de volumen, ¿no? Entonces, veis que aquí en el make-up le damos un 4 dbs de salida para ya dar un poquito de, de volumen a la mezcla que ya va bastante homogénea, ¿no? Dentro que es un directo, ¿vale? En el siguiente, Recordáis que hemos metido este, este ecualizador, que es un ecualizador de, de mastering. ¿vale? También le damos un, un puntito de salida. Muy poquito, ¿vale? De esa manera también acentúa un poquito más las frecuencias que estamos queriendo manejar, ¿no? Esto bueno, el he hecho yo así un poco de prisa. Esto el lo vemos, esto es a gusto del consumidor en el momento que lo hagáis. Y aquí está el compresor, ya nos ha dado el volumen, como veis lo que tenemos que hacer es entrar en, en el limitador para que no nos vaya cogiendo y entrar en, en los medios que teníamos el, el otro día vale vamos a, a iniciarlo, ¿vale? hoy estamos en volúmenes diferentes estamos orientados a, a ir buscando el menos 14 menos 15 vale esto de los loops lo tengo que, que explicar no son números eternos es decir, esto no es lo único que va, que va a funcionar no. Eh, tened en cuenta que, que los loops, sobre todo los integrados, es una media Entonces, eh, está escuchando y en función de que vaya pasando el tiempo, pues va haciendo medias de lo que ha escuchado, de lo que ha dejado escuchar si hay un parón de una canción entre una y otra pues eh, evidentemente los loops se van para abajo y, y la media te baja un montón no. en este caso he puesto un, un trozo de canción en el cual hay poco, hay un pequeño valle porque hay una intro ¿vale? que es el que está escuchando ahora pero el resto ya también lo cortaba porque había el segundo baile después una paradita en la canción y la quitaba para que no se mezclase entonces aquí lo que nos tenemos que ir sobre todo es al short o ¿no? cuando estemos en directo viendo el integrado que es, que es también una especie de guía inicial pero fijando en el short -time y sobre todo en lo que tenemos aquí abajo del de, de momentary ¿no? El momentary son, son los máximos que has tenido de, prácticamente de short -time, ¿no? Entonces esta mezcla orientada para, para youtube y para muchas plataformas, últimamente porque está empezando a igualarse un poco, ¿no? Pero vamos a orientar el, el menos 14 de máximo para hacer la, la mezcla. Si veis aquí, ¿eh? en, no hemos llegado al cero digital nunca, porque tenemos ese limitador de BS, pero como no es tan eficiente, se le escapan. Y aún así veis que tenemos un trumpit máximo de menos 0,1, ¿vale? Si tuviésemos algún problema, iríamos al limitador a ajustarlo un poquito, un poquito más. Para que retuviese un poco más eh, las salidas del limitador, vale. Eh, si ahora, por ejemplo, entramos en el búmetro, recordáis que tenemos el búmetro analógico. Ahora, cuando quiera abrir, aquí vale, vamos a colocar un poquito aquí al centro para que veamos los, los dos. ¿Vale? Aquí lo hemos orientado a una referencia a nivel de menos 14. Tened en cuenta que esto no es lo mismo que el eh. Esto es un RMS que no es exactamente lo mismo, pero nos puede servir un poco de, de guía. Aquí, en, en principio, eh, si os fijáis, eh, vuelve a estar sobre los ceros, se va yendo bueno, un poquito de picos. Mientras sea estos picos de 1, 1, 8, 2, esos que tenemos aquí. No hay, no hay problema, estamos bien en medición analógica, simplemente nos ponemos una referencia a nivel de menos 14 en el RMS que como os digo, no es exactamente lo mismo que los que LUPS los eh, la definición de loops un poco es eh, la sensación de cómo tú lo escuchas, es decir es una especie de medición que lo que intenta decir es cómo se percibe el volumen por las personas cuando las escuchan ¿no? el RMS un poco es la media de frecuencias en determinado tiempo, ¿no? es decir, 90, 250, 300 milisegundos. ¿no? Pero son magnitudes que pueden ser muy similares o por lo menos es importante que tengamos ambas referencias para tomarlas. Eh, por eso os digo que en principio en, en los loops o en los peaks sí me, sí me preocupan los digitales, pero esos de aquí no me preocupan porque mmm, aquí me están marcando, si os fijáis, eh, unos rangos un poco más amplios ¿no? que no que no el, el integrado ¿no? Entonces, mientras estamos por aquí en el cero con esos piquitos de 1 de 1.5 pues no hay ningún problema, estaríamos en muy buen volumen y ese sería un volumen muy competitivo para youtube que, y que no es fácil conseguir, os ¿eh? digo porque en principio tenéis que, que controlar todo como hemos hecho todos estos días, controlarlo todo desde la mesa para que llegue muy, muy cogidito y muy muy agrupado y muy controladito, tanto los graves como, como los agudos, sobre todo los graves, pero que no nos falten, es decir, que por no querer controlar esos graves, mandemos una, una mezcla completamente, pues eso, carente de, de toda alegría, digamos. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a, por ejemplo a quitarlos. Según vamos quitando, vamos perdiendo un poquito de volumen y vamos a poner el, el compresor de, de isotope de, de los son yo creo que ya lo tenía abierto por aquí sí aquí está vale, se empezó a cortar ahí pues ya a ver 50.000 cosas ¿no? y aquí bueno pues es lo mismo que hicimos el otro día ese cortecito abajo para controlar ya menos porque al haber conseguido que que que el micrófono de guitarra ya no afectase pues ya teníamos menos preocupaciones en la batería y ya, pues ya nos sonaba bastante mejor en, en ese tema no la dinámica igual, controlando aquí un poquito los graves, no mucho la ecodinámica, pues no, pues esas frecuencias que nos pueden estar o no molestando, ¿no? y aquí el limitador, lo mismo que hemos hecho con el compresor aquí pues lo utilizaremos en, en limitación, ¿no? aquí pues aproximadamente, a lo mejor por aquí, ¿no? no tengo el, el medio delante vamos a reiniciar y nos vamos a a mirar sobre todo los los Momentary Max máximos el flash del Lux en el integrado como, como idea desde el punto de vista de, de toda la canción y en el short -term, sobre el trumping max aquí veréis que no se le va a escapar ni uno al, a los onda. y ahí podemos estar muy parecidos al, al volumen que tenemos en, en lo que hayamos hecho para Youtube incluso pues a lo mejor por un poquito más porque esta es la parte más lenta reiniciamos, vamos a ver cuando venga ahora Pero ya estamos los en unos loops máximos de menos 14 este o sería si un poco el rango que teníais que ir orientados orientaros hacia, hacia youtube vale y otras plataformas también ya de de la lista que hay, os intentará poner un día debajo de uno de los vídeos para que tengáis las referencias de, de orientación y si os vamos a sacar de igual a, a algún metro estamos eh, exactamente igual pues en ceros o a lo mejor nos sube un poquito de dos o sea, pues nos bueno, o sea, pasa un poco con diferencia al otro conviene a lo mejor bajarlo un poquito un pelín por aquí quizás aquí ves que los han tienen pues tiene un poco más controlado los picos ¿no? pero aquí está, estaría perfecto no podríamos tener por lo mismo que teníamos con, el, con los de tokio pues en los picos de uno, uno con algo, no hay ningún, no hay ningún problema, ¿no? Y, y estamos, pues eso, la referencia, como os dije, a menos 14, ¿vale? Bueno, pues con esto yo creo que más o menos eh, he contado casi todo de lo necesario para poder hacer un buen, un buen streaming de audio en directo, de grupos en directo, y, y bueno, pues eh, espero que os haya servido todo, que no os hayamos aburrido, o no haya yo aburrido demasiado, que no haya hablado demasiado de prisa y, y bueno, se nos ha olvidado a ver. Si os fijáis aquí en el, en el medidor de, de OBS, pues ya estamos con, el, con los, eh, digamos, loops, el medidor de intensidad sonora, digamos, lunes pues ya rondando por encima ya de los, menos, eh, 15, si veis que empieza a llegar, empieza a estar arriba de los, los loops, ¿no? Y aquí veis que jamás llegamos al cielo digital, sino que estamos en, en banda de roja, pero no os preocupéis por por este medidor porque está orientado al, al streamer pero lo que no tenemos que hacer es, es que pique demasiado que el rojo esté completamente ahí cogido vale entonces los, los rojos son picos son volúmenes de pico y como veis siempre nos hemos quedado en menos uno menos dos y no ha habido ningún problema vale bueno como decía que he terminado que hemos terminado más o menos que si queréis que ver alguna otra cosa nos ¿no ha quedado claro queréis que explique algo en, muy en concreto de, de lo que hemos estado haciendo pues me lo, me lo decís y y hago algún vídeo específico de alguna cosa que no haya podido quedar clara, ¿vale? Venga, pues gracias a todos por vuestra paciencia y un saludo.